Eh, ¿Qué pasa gente de Sexy de la Internet? Aquí estamos en un nuevo video en el cual vamos a explicar eh, Cómo instalar el Geometry Dash Que hace unos días, sí, más o menos hace, Tiene un ratito que ya salió el juego 2.0, porque el juego original ya salió Pero el 2.0, ¿vale? Antes de empezar el video, les recuerdo que si, son, si no están suscritos, se suscriban a este canal Donde hay mucha variedad de juegos Tutoriales, todo esto, ¿vale? Y... Pues nada, seguimos empezamos con el, de este vídeo Bueno, uh, vamos al link de la descripción que nos va a enviar a, est, a esta de por Megafile Ojo, el link no es mío, ¿vale? No es mío, es de un, un amigo, ¿vale? Eh, le dan a descargar, la, la, la, xd Y tendrán este archivo, ¿vale? Lo pasan al escritorio, que yo ya lo tengo aquí en este caso Y le dan a extraer aquí se tarda, se tarda muy poquito porque... Casi no pesa, pero es el 2.0 Como ven, se me está generando esta carpeta Se me generó... Uy, uy <ríe> Y... Nada más le damos 2.0 O el cambia el nombre de la carpeta, como quieran Y como ven, nos va a aparecer archivos El cual... Eh, este es el punto .exe el, el que abre el juego, por decirlo así O sea que... En un momentillo, cuando esté dentro del juego Vamos... Yo sé que hoy nos vemos. Como ven, aquí está el Committee 2.0. Como ven, aquí están lo, las opciones que no estaban. Aquí en la y aquí están todos los mi juego está completo y como ven, es fácil de instalar, ¿no? O sea que nada, like favoritos, suscribirse y nos vemos hasta la otra. Adiós.